Esto dejó de ser divertido. Estoy colgado en el ojer, ayuda. No me voy a ver, no me voy a ver, no me veo, no me veo. Aquí ¡Oh, lo de Hola chiquillas y chiquillos, les traigo dos partidas, una con el detective Top y otra con Femi. Estoy utilizando una Bill para estudiar al killer ya que... En este tiempo, que obviamente mucho antes de la actualización que hay en este minuto, estaba el desafío de un, del último tomo, eh, anterior a este, de Stunner al Killer, creo que 10 veces. Y me quedé con la Bill en estos dos personajes. Salieron dos partidas bastante decentes, podría decirse. En la segunda no tenía el desafío, pero igual fui con la Bill porque es divertido estar est buscando a Stunner al Killer, no, ya sea por el DS o por mm, de frente, la de Jane Romero. un partido bastante entretenida. Cuando vamos en grupo, solemos farmear bastante. Eh, en estas Urales, partidas me acompañan el compis de siempre, el Braulio y, y el Boy. Farmeamos, pero como locos, así que <ríe> peor comportamiento del, del compañerismo, el pero grupo, nada, lo pasamos bien. Así que los dejo con estas dos partidas y que la disfruten. Estoy en estoy en estoy en No llego, no llego. Pero podemos tanquear. Pero se va por otro lado el cochino Ya no me fermé, no me fermé, vaya vaya váyanse ¿Qué dije, ¿Qué dije la planta a déjame eso la Uno Te dejo el descubrir a ti, Dejo el ¿Tienes de eso. No, hoy. ¡What! con <tose> las ¡Horrible! Nivel 9, pero nivel 10 me están preguntando si tengo de eso. O sea. De ese, de ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? raro Sirve. Voy no hace. Voy no, después. Y la otra en el loco. Pero se acaba de salir del loco Me levante. Sácalo, sácalo, sácalo. Y ahora me da una learme, me la Y ahora yo me voy a morir. Sígalo, sígalo, sígalo, sígalo. ¡Abre, hombre. Bien, bien, bien solo, solo bastaba una Solo faltaba una Te ve, te ve, te ve No tiene miedo a la cega? Uh, oh, papito, buena Buena, Braulio oh, Pero ¿y por qué no te puedo tanquear? What? Pío y el de ese, pues lo falló. <risa> no, no hay movimiento si me lo voy No te no te No que viene, que viene. Yo no pienso. No me sigue, ¿eh? Así que me sigue. Me sigue o no te sigue, sigue luego. Bueno, llevo harto estuneado Va a tunelear. Va a esperar, va a esperar Estoy muerto, pues. Ok Buena cegada Bueno, esta partida no fue okay. tan bien como la de antes Como que le quitaron toda las gracias a Cegar con el internet No he jugado No me parecía. sigue, ¿eh? Tiene vocaciones, eso es lo que pasa. Lo malo es que la otra no rescata de gancho. Ah, buena. Traelo donde estoy yo si quieres. Estoy en la parte vale, del columpio vale. ¿Se la comió? Ya, de ahora te puedes curar Callaste el motor que yo estaba haciendo, ¿no? ¿Lo podí...? ¿Lo podí terminar de hacer? ¿Ya, ya. ya voy a usar la casita ahora? Esta casita bonita, esquisito. Avisa cuando te dejo porque este. yo sí, no. Si, sí, si, aviso, aviso, aviso. Me pega. si tunearlo de nuevo. ¿Viene o no? No, no viene. Nice. Te curaste ¿no? El motor del colegio está a la mitad. Vamos. Te sigo. Está aquí. Te vio. Que no te pegue, que no te pegue. No creo que me vea. Te sigue, ¿eh? ¿Estás feliz? ¿Puedo tirar el palet del chat. Tíralo, tíralo Oye, ¿tiene Oye, pin -pam pum, ¿Por qué está usted no está la mitad? Ahí estaba a la mitad mm, Tiene ping-pong A lo mejor le pegó, pero hace no media hora mm. Yo estoy Pu muerto Pu puede, puede ser Soy de. El... Traelo el motor, pues? Yo no sigo colgado Oli. Se sigue a ti, eh No, se puso sucio Volvió a ser sucio Ok Bueno, igual se repararon los Oh, tengo la hatch No si los motores los de menos ¿no? ¡Oh, fuck! ¿Por qué no te pegó eso? No tengo idea Malas decisiones No, malo no hay pelea Ya, ahora me cuelga tengo que esperar que este muchacho me saque Uh oh, pero está abriendo la puerta! Sí, ¡Compadre! ¡Compadre, sácame! ¡Tengo DS! Yo abro la puerta. ¡Tengo el DS! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Abrir la puerta y te vaya. ¡Dale! ¡Dale! <risa> se merecía la t ese cochino <risa> No, se lo merecía el cochino, no Estuvo tuneleando todo el rato desde el inicio Desde el inicio estuvo... Bueno, que el okay, farme ha muerto Pero no, se lo merecía, se lo sea. merecía Igual estuvo buena Son 10 tuneos Y llevo 5 Yo tengo 3 cuatro 4 motores y llevo 2 no. ¿Ah? Pero si no tienes. Pero sí. Pero el boy sí. Ah, tú tienes gedon. Nice. Estúpido. Stop. A ver, ¿dónde está el espectro? Está conmigo. Uh, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ok. blog. I like it. Pero salgan. Venía loco. No puedes conmigo. ¡Oh, qué rico el 360, 60 guacho! Te bugueaste, oh, que... te bugueaste, te bugueaste, te bugeaste. Okay. Que te levante, que te levante. Que salga por acá. Ah. Nice. <risa> el rico Stunts. ¡Ay, yo no me bugué. Yo no me puedo buguear porque nunca me la cosa, tienes que salir justo en el instante y el tipo Pero no es lo va que, lo ¿cómo? ¿Cómo que, no que no tanquear hay que tanquear ah voy a tener voy a tanquear Oh oh tener hey, que corre. Corre, corre, corre corre corre cogido <risa> sale, sale, sale. <risa> ¿Pero ¿Qué fue eso? ¿Entraste como de espalda. ¡Qué chucha! Ahorita estoy saltando. No, si no ¡Ay, no tengo, no tengo! ¡No tengo, no tengo! ¡No tengo, quedó! ¡Body block, body blocks. ¡Ahora me llevo. ¡No! Oye. No, no, no, esto dejó de ser divertido ¡Estoy colgado en el locker! ¡Ayuda! No me voy a ver, no me voy a ver, no me ve, no me ve ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Lo desfugué! ¡Oh! ¡Qué bota! Ayúdame. ¡Te saco, te saco, te saco! Y ¡Con toda la nalga saliendo del locker! ¡Así! Ah, está campeando. Mira que es cochino. Pero sale, oh. pues Braulio. Ah, tiene DS, no tiene DS. Vale, yo voy a tener sí, ¿Cómo va a tener DS si. Sí. Pero, eh, voy. Está muerto, oh, Braulio ¡No! ¡No me puedo mover allá! Ayuda. Calma. ¿Ahora te voy mover? ¿Ahora te voy a Sí, ahora sí puedo... ¡Vaya, 2 FPS! Er el... ¡Caer el parece ¡Ahora estoy curado! que oh, oh. me que es que yo pensé que en realidad sí voy a abrir el disco Abre. Ah, pensé sí que lo vi de Javier. No, oh, es que, donde que iba a mirar oh. Fortnite, yo dije, Pero ah, no pero, pero, no. Qué? pero, pero ¿quieres buguearte? Sí, sí, sí, sí. Sí, por eso ahora lo estaba pensando. Abre. Yo tengo que hacer un eh, great skill check, pues. Yo no debería estar... Oye, pero voy oye. No va a ser lo mismo vimos porque acuérdate que voy con lag nah, no, ¿Te metiste nah, el no loket? Con lag es más fácil, sí ¡Turo! tu Pero Padrino, bugueate, Bugeense No, no me puedo buguear, no me puedo ¿Creo que se se a uno? No, no, no, no No, no, no, ¿sí no, dos. Sí, sí, sí, ambos no podemos buguear. No me vio, no me vio. No. Yeah, Cálmate, me curo, me curo. Me me vio, Dios, Dios. estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Se la guió, se la guió el estupido. se repro. Que no, que no, que no. Necesito hacer Great Skill Check y le di al, al, al normal. No. no, no, no. Que me frene. <risa> Mírame Te frena cuando te está ahí Cuando está ahí en loop Oye, oye Ahora, Es como si hubiera sido El p*** que se tiró al tibo así. Desde mi cámara Desde mi cámara oh, A ver ya Pero yo a la casa hablan grande ¿eh? oye, No me siguen Voy... Sigue. voy, voy, voy. Jugador 405 ¿Qué? 405 jugadores y yo. Que me tiró 405 jugadores. 405. Voy, voy. Sí, muerto. Antes que... 404 ahora. Cuidado que te levantas. <risa> Cuidado que, <risa> que te levantas. <risa> No, no te vas a poder mover después, cuidado No, no, mira, el Ninja Supremo, cállate Ninja Supremo No me va a ver No te puedes mover, no te puedes mover Uh, <risa> oh, uh, oh, oh, tiene llave, tiene no, llave pero, a ver, ¿quién tiene llave? ¿El, el, el J? Es una no. llave rota ah. Oh no. No, no, no, no, no, no, no. Jai. A ver, por su me ahora. Estoy en el locker, estoy en el locker, estoy en el locker, estoy en ese, estoy en ese. Me metiste, haciendo. Tienes que salir justo. No, te demoraste mucho, no, no lo lograste. Me, me pillaron! <risa> ¡No Ahora pasa. Mira, la la, la, la bunda usted automático, mira. Dios mío. La se rindió, no, se rindió. Se la ventana. Está rindiendo, está rindiendo No, pues dile que... <ríe> <ríe> Adrenalina. <ríe> Me quedé volando. la de la volando. volando ¡Vaya! ¡Vaya! conmigo. Espérate. Ahora como que te caiga ¿eh? sí, Aquí no salte, aquí, salteño, aquí, salteño, aquí ¿Qué? Lo que ¿Eh? ¿Qué? Hacele ruido, hacele ruido Piensa que estoy en los lockers de abajo Hace ruido y salta las ventanas Para que el boy se bugue más ¿no? Dale, dale, dale, que le queda poco para curarse. Bueno, voy <risa> que rápido. 349 no. ya. Y el otro le hace tiba. Nunca estuve jugando con él. Este buje es peligroso porque te puede cancelar los saltos de ventana. Sí, y sí, se no. ve súper de, de la parte del Killer porque veía viento saltar tres veces. <risa> ¿A wow. qué le están pegando? Ah, madre, <risa> Mira, mira, No, tengo? está pegando al aire. Está pegando al aire. ¿Cómo se va? Sí, uno de te va hay que hacerlo en partida, bo, viejo, no, en, el, en la puerta. Bo. Bueno, que yo igual se lo hice de forma amistosa. Que él se lo tome de forma mala... Exactí, otra Para nada vi eso. Era de crossplay, pobrecito. ¿Tenemos que hacer ese bus o no? Pero a mí no me salió. A mí no me salió. Me salió el anterior, pero en esta no. Bueno, chiquillos hasta aquí. Si te gustó el contenido, dale like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.